En este video vamos a ver cómo podemos indagar en los recursos de nuestra propia computadora. Para eso voy a acceder al panel de control y para eso voy a escribir en esta ranura panel. Desde el panel de control voy a elegir la opción sistema y seguridad y desde aquí voy a elegir la opción sistema en donde ya me adelanta que puedo ver la cantidad de memoria RAM y la velocidad del procesador. Desde aquí yo puedo ver el procesador, la marca, la familia en este caso y también la frecuencia que tiene este procesador. Además puedo ver la RAM que tengo instalada, y ningún otro dato del procesador a menos que yo lo busque en Google por eso voy a copiar este dato y lo voy a colocar en Google. Desde aquí tengo varias opciones me conviene acceder al sitio del fabricante del procesador en el caso de mi procesador es Intel y el sitio de América Latina. Entonces, si accedo, puedo ver que tengo los datos de mi procesador. Aquí me va informando eh, qué memoria caché tengo. Eh, acá está el número de procesador, la cantidad de núcleos, la cantidad de hilos o subprocesos. También me informa la frecuencia del procesador y en cada uno de estos signitos de pregunta yo puedo hacer un clic y me da una pequeña ayuda o una breve ayuda respecto a qué significa el parámetro. Si vengo acá a especificaciones de memoria también me dice el tipo de memoria que admite eh, o con el que es compatible este procesador y si sigo avanzando hacia abajo me permite ver el, el sistema gráfico de mi procesador, un componente del sistema gráfico que es la GPU. Acá me da el tipo de GPU que tengo, la frecuencia y la memoria máxima de videos de gráficos que admite esta GPU. Con eso tengo todos los datos del procesador. Si vuelvo a esta pantalla. Puedo buscar en el, eh, el menú lateral y puedo elegir acá, por ejemplo, el almacenamiento y ver la capacidad de mi, mis discos, ya sea que tenga un solo disco instalado o más de un disco. En mi caso tengo un disco C, y pueden aparecer aquí abajo si aparece si hay un disco de E o F, además de eso también desde la opción pantalla puedo acceder a algunos datos de mi monitor, en este caso me va a informar la resolución máxima o la, la recomendada que es eh, la resolución de un monitor LCD, en este caso 1440 por 900 píxeles.